Ma, es que yo te trato de olvidar Pero de mi mente tú no te vas Y yo siempre trato de encontrar una cura De mal de amores A cerveza sin dolores Ahogándome en composición. Mi mente no te vuelve. Mi corazón sigue en comadores. ¿Qué vamos a hacer? Hoy salí de fiesta a beber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 Mi corazón sin no en Mientras bailo en la disco Tu recuerdo sigue activo Baby yo nunca te olvido Mientras te baila conmigo Mucha porquería Es un movimiento tuyo me matarían En mi cama duerme otra Pero pienso en ti Todavía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 Thank you.